qué pasa lobos qué tal cómo estáis pues nada estamos aquí en un juego de fútbol de última bueno de nueva generación vamos a hacer un uno contra uno este parece Super Mario, sí. Vamos a ver. A coger este. Y la CPU. Este. Normal. Bueno, se puede elegir... Dos balones. Y el cielo... Vale, Star Game. Salto derecho, kick. Y ya está. Eh. Eh. Eh. Oh. <risas> bueno, eso de salto derecho. Eh. Ahora, ahora, ahora, ahora. Eh, me cago en! ¡A <risas> ¡A ver! Eh. Ahora Toma eh. Eh, ¡No! <risa> ¿Pero qué haces? <risa> ¡Eh! ¡Eh! ¿Y dónde está esa maravillosa... ¡No! <risa> Espera a que le coja el truco a esto Así es la patada, ¿no? Vale, vale ¡Lo eh. he eh. salvado! <risa> <¿Espera>? No, no, <risa> no, <espera>. ¿Ah? <risa> no. <risa> no, no, no, no, no le puedo, no le he podido dar. A ver, esa, toma, <risa> toma, esa. <risa> Le quiero dar a saltar y todavía me golpeó. Toma. ¿Qué? <risa> ¡Qué sinvergüenza! Vamos a ver. Ay. ¿Qué? <risa> Ay. ¡Oh! Toma, qué golazo. Y ese. ¡Toma! ¡We! <risa> vamos a ver La remontada. ¡Eh, no! <risa> ¡Vamos allá! Oye, venga. <risa> ¡Eh, eh! A... ¡Sí! No. <risa> ¡No! ¡No, no, no! Va a ser que no, no cabrón. Ahora, no. <risa> Espero que termine pronto el partido, porque la paliza está siendo épica. <risa> Vamos allá. No nos rendimos. ¡Toma! Ah, ¡Oh, se me ha ido. Ah, se la ha metido el mismo. Para que veas que puede pasar, ¿eh? No, no llegó. Este sí. Toma. ¡Ay, se me ha ido! ¡Ah! <ríe> no. No, no, no, no. A ver, espera. No. <ríe> Ay. No. <ríe> no salta cuando quiero que salte. 17 17 ¡Ah! <ríe> ¡Qué paliza! <ríe> sí, sí, te lo mereces <ríe> Ay. Mira, hay globitos en el cielo y un dirigible Toma ya, toma baile que se ha marcado oh, No sé, sí, no me extraña 18-6 <ríe> Eh... Vamos a salir Sí, vamos a coger Este debe ser un, un cocinero Venga Contra Batman Toma ¡Eh! ¡Ay, no! ¡Toma! Eso con, con, el, con el tacón ¡Eh, no! ¡No, no me la pongas ahí! ¡No! En cuanto se te pone detrás Está chungo, chungo ¡No! Detrás no ¡Toma! ¡No! Tengo que recuperar ¡No! No, a ver, dale, no, ahora sí, sí, a ver, no, ay, le he pisado, no, a ver, a ver, a ver. ¡Sí! <risa> ¡Toma! Ya voy controlando un poco el chute ¡Ay, no! <risa> ¡Ay, dale, dale! ¡No! ¡Ay! ¡No! <risa> ¡Ay, te! ¿Por qué no saltas? ¡No! Salta, pero salta. Salta mal. A ver. Ah, espera, espera, espera. Es que este va hacia atrás. No. Ahí está. Joder. <ríe> Bien. A ver ese... ¡Ay! <risa> Le ha dado con la punta de las orejas Lo he visto A ver, a ver, a ver Toma Es que con la punta de las orejas no vale <risa> Me cago en la leche No puedo a ver... No. No. <risa> Esto no puede ser. No. <risa> ah. No, pero no saltes ahora. Ahora sí. ¡Ay! ¡Eh, toma! <risa> ¡No! ¡Venga! Ahí, ahí, ahí! ¡No! ¡Increíble! ¡No! ¡18! ¡Era de 18! ¡18 casi! Toma ya, toma el bailecito que se marcan en el Sí, más vale Ahí estamos deprimidos la leche que ha podido pasar Ahí está. No. ¡Oh! Ahí está. Toma. Oh, pero por Dios. Claro, si es que. Atrás. Con Superman. Ahí está. Uf. Toma. Oh. Entra. ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Joder! ¡Qué golazo! ¡Ahí contra el larguero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos, Superman! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí! ¡No! <risas> ¡Toma! La salvo. Y no. Uff. De coña, de coña. Esa es mía, esa es mía, ¿eh? Ahora sí, no. ¡Sí! Porque no lo entiendo. La podía haber pasado más fuerte. Increíble que no Toma Vale, vale, cuatro, tres ¡Oye! ¡Ay, no! He salido muy pronto Ep. Uf No sé ni cómo he salvado eso Pero No salta, no salta A ver no. Prefiero no hacer nada ahí. ¿Vamos? Toma. Toma. Siete cuatro. Dale. No. No, ahí no. Muy bien. ¡Oh, increíble! Vale, vale, vale. Le pasa como a mí. Si le cae por detrás. ¡Uf! A ver. ¡Toma! A ver, vamos ¡No! ¡Ay! <risa> ¡No! Vale, 6-9 Me retiro lo dejamos aquí, hemos perdido, nos ha dado una gran paliza, ahí está con sus super bailes, pero bueno, no descartamos volver, volveremos. Qué malo es el tío.